Si dejas de rogarle a un hombre, estas 10 cosas pueden pasar. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy te tengo un tremendo video como los que hemos estado lanzando últimamente, que espero que te hayan resultado divertidos sí, y hoy vamos a hablar exactamente de qué cosas van a pasarte cuando tú dejas de rogarle a un hombre. Son esas situaciones, estas cosas que te van a pasar cuando tú, por fin, ya no llenas de atenciones y de cariño y de mensajes a un hombre que ya te ha demostrado que no te merece. Y bueno, si tú dejas de rogarle, una, sino es que estas 10 cosas te pueden pasar así que ten ten presente que cuando empiezas a dejar de rogarle a un hombre literalmente para él es como recibir un golpe le vas a reiniciar el coco literalmente vas a reiniciar el sistema así que presta atención a lo que te voy a decir pero antes antes de empezar quiero pedirte que me dejes el emoji de un gatito de un lindo gato al final de los comentarios para saber que este video te ha encantado de esta manera podrás sacar más y más videos de esta clase y lo otro es que te agregues y te unas y te afilies o formes parte de esta gran comunidad llamada P-Lifers. Sin más que agregar, sin más que decir y mientras se me lengua la traba, empecemos con este video. Dejarle de rogar a un hombre no es otra cosa que dominar tus emociones, dominar tus sentimientos y, do y dominar tus impulsos. Porque al final de cuentas a veces somos nosotros como personas, por ejemplo yo con mi actitud, que hago que una mujer se aleje de mí porque yo constantemente la estoy presionando y no puedo controlar mis, mis emociones porque ella me provoca demasiadas, exper demasiadas experiencias. Que al final yo solo quiero estar con ella, al final yo solo quiero buscarla. Y ese ir y venir, esa, esa necesidad que ella despierta en mí, es lo que también la aleja de mí. Y lo mismo en tu contexto, lo que a ti te hace sentir, lo que te fascina, lo que te despierta, ese magnetismo, es lo que hace que él se aleje de ti, porque siente esa fuerza que lo, que lo persigue, que lo ahuyenta, y por eso es que él corre. Cuando tú controlas tus emociones, cuando tú le pones bozal a, a, a tus emociones, cuando le pones rienda, mejor dicho, a tus emociones, literalmente lo tomas por los cuernos y dices, bueno, a partir de ahora yo controlo y estoy al mando de lo que siento y de lo que pienso y de lo que experimento. Y por lo tanto, cuando dejas de rogarle a un hombre, cuando controlas tus emociones, estas 10 cosas pueden pasar. Número 1. Él va a volver contigo. Por toda la red, por todo internet y hasta mi buen amigo Gabriel Arana en su canal que se llama igual, siempre está dando consejos sobre contacto cero y sobre cómo volver con, el, con la ex. Te recomiendo que lo veas, está increíble, te dejo uno de sus videos por aquí, por acá, por acá, que está increíble, es, es, es un cuatacho, es un cuate, es un cuatachón como dice la chaviza <ríe> y, y te van a gustar sus videos. Te lo recomiendo. Yo no soy muy amigo como de volver con exparejas, pero él sí tiene consejos para esos temas, así que puedes verlos por ahí. Yo soy más amigo de mandar a... Bueno, um, soy más amigo de mandar a una expareja a tomar la siesta. Tú me entiendes. Así que una de las cosas que pueden pasar si tú dejas de rogarle a un hombre es que él va a volver contigo justo después de haber terminado contigo. Así que va bien, va bien. Controla tus emociones. Número dos te sentirás más capaz de vivir sin él. Esto es increíble, pero yo cuando en aquellos tiempos, allá por el 2010, 2009, por ahí andaba dando consejillos para que los chicos vuelvan con las chicas y bueno, estas clases de cosas de, ah, eh, eh, así le, aplícale esto a tu exnovia para que vuelva. Yo recuerdo que algo que les pasaba a la mayor parte de las personas a las que yo aconsejaba es que muchas veces desarrollaban la capacidad de abstenerse. Esa abstinencia de querer volver con una expareja, y eso les ayudaba, les permitía decir, yo puedo vivir mi vida sin él o sin ella. Como es mi caso, puedo vivir mi vida sin ella, no le necesito y finalmente estoy tranquilo. Lo mismo te va a pasar a ti cuando aprendas a no rogarle a un hombre, te vas a quedar impactada, en shock. Literalmente vas a quedar así como, wow, ¿esto de dónde salió? Porque literalmente... Te vas a sorprender de lo lejos que vas a poder llegar porque finalmente vas a sentir que ya no necesitas de él. Número 3. Te amarás con más fuerza. Parece interesante, pero yo he descubierto algo interesante en las mujeres y no digo que sea el descubrimiento del siglo, pero que de pronto me ha parecido como algo interesante. Muchas veces las mujeres viven su vida a contrafuerza. Me explico. Si tú a una mujer le dices... Tú eres una inútil, no sirves para nada, tú deberías regresar a la cocina y ese lugar al que perteneces, wow, de repente esa chica se esfuerza más en sacar una carrera universitaria, se esfuerza más en dedicarse para superarse y decirle al tipo que la mandó a la cocina, que ella es más que una simple criada, que ella puede llegar más lejos incluso que él. Pareciera que cuando un hombre cuestiona las habilidades de una mujer, al final ella con más fuerza persigue aquellas cosas que en principio ni le interesaban. Muchas veces las mujeres trabajan a contrafuerza, necesitan sentir una fuerza opresora para rebelarse, porque cuando están a la par de un hombre que las apoya, que las quiere, pues muchas veces pues merma un poco esa fuerza. Cuando actúan a contrafuerza parece que esa, esa sensación de opresión las impulsa a perseguir. ...y ambicionar cosas mayores... ...y esto te va a pasar... ...cuando dejas de rogarle a un hombre... ...porque te vas a amar más... ...porque ahora te, está, te vas a proponer... ...amarte más... ...para que él se dé cuenta... ...que tú sin él... ...puedes estar igualmente feliz... ...no tengas pena... ...si esto realmente te identificó... ...y dijiste... ...si sí, tienes razón... ...hasta cuando yo me siento oprimida... ...hasta ahí hago algo... ...está muy bien... ...te estás conociendo... ...ahora sabes... ...por qué es que nos amamos más... ...cuando nos divorciamos... ...que cuando... ...estamos en una relación... Nos cuidamos más y nos arreglamos más cuando estamos firmando la acta de divorcio que cuando estamos dentro de una relación. Así que vamos al punto número 4. Número 4. Tendrás un motivo para quererte más. Esa es la realidad. Al final de cuentas, como te venía diciendo en el punto número 3, vas a actuar a contrafuerza, según mi hipótesis, por supuesto, y vas a tener un motivo para decirte mañana yo me voy a querer más porque no quiero más venir y estarle rogando a un tipo que no me quiere. Número 5. Probarás tu fuerza de voluntad. Te vas a poner esa meta de no buscarlo, no llamarlo, no escribirle, no esperar a que él te escriba, sino que sencillamente te vas a enfocar en sencillamente de sacarlo de tu vida. Eso es lo que va a pasar. Tu fuerza de voluntad va a ser probada y finalmente te vas a sorprender de lo lejos que vas a llegar. Número 6. Harás que él se arrepienta de haberte dejado. Seamos honestos, al final de cuentas cuando tú dejas de rogarle amor a un hombre... O si eres un hombre y estás rogándole amor a una mujer... ...pues al final de cuentas él también se va a arrepentir... ...o ella también se va a arrepentir de haberte dejado... ...porque sencillamente vivimos una realidad muy diferente... ...son realidades paralelas... ...en la cual la persona que más ama... Y la persona que es más amada vive en dos realidades diferentes. La que más ama está angustiada, está desesperada, siente una angustia por no perder a la persona amada y la persona que ha sido amada en exceso pues constantemente busca huir, busca esconderse, busca alejarse, tratar de hacer que las cosas marquen una distancia, marquen un agujero entre las dos personas para que estén lo más lejos posibles. Nos guste o no, así es. Muy bien, vamos con el punto número 7. Tendrás que decidir si volver con él o no. Cuando dejas de rogar a un hombre, al final de cuentas vas a tener que pensar si realmente vale la pena volver con él o no. Porque al final de cuentas te vas a dar cuenta que no tiene ningún sentido estar ahí. Porque sencillamente ya lo viviste, ya lo experimentaste y sabes que no tiene sentido seguir ahí donde no te quisieron, donde no te amaron, donde no te apreciaron. Y donde no te valoraron Entonces vas a tener que pensar mucho las cosas Y tendrás que elegir En una mano tendrás tu vida, tu libertad Y en la otra mano La prisión que esta persona Te supone querer dar Y digo supone porque a veces, muchas veces Las relaciones se rompen por cosas Fortuitas que no controlamos Y no es porque seamos malas personas Sino que simplemente se rompen y ya Y toca repararlas Número 8 Tendrás que aceptar que lo que no es tuyo no vuelve. Esto es otra cosa. No hay garantía de que Él vuelva. No hay garantía de que Él regrese. No hay garantía de que dejes de rogarle y se cree una, un efecto deseado. Puede ser que Él nunca fue para ti. Puede ser que Él nunca estuvo destinado para ti y tengas que vivir con eso. Lo importante, como lo dije en los puntos anteriores, te harás más fuerte. Tu fuerza de voluntad será probada. Y finalmente te darás cuenta que no necesitas de él. Por supuesto, por supuesto, yo sé que esto es duro, pero tienes que aceptar que cuando alguien se tiene que ir de tu vida, al final, al final de eso te habrás hecho más fuerte porque aprenderás a soltar. Eso es algo indispensable, es algo que te pasará como producto de dejar de estar rogándole amor a un hombre. Número 9 Querrás estar sola por mucho más tiempo. La realidad es que cuando una mujer decide soltar a una persona, a un hombre, generalmente también se vuelve adicta a la soledad y se vuelve un poco, un poco fóbica ante estar a una, ante estar a una relación. Se vuelve, eh, se vuelve, no sé cómo llamarlo, filofóbica o no, bueno... Existe algo que se llama así, que es fobia al amor, porque finalmente vas a estar más contenta con tu soledad, vas a estar más contenta con estar para ti, para vivir para ti, para planear para ti, que no vas a querer que nadie entorpezca esa, esa soledad que tanto te aprecia, y que tanto te gusta y la que tanto exhibes. Pasará, pasará porque al final de cuentas vas a intentar equilibrar tu vida hasta que llegues al punto número 10. Volverás a creer en el amor independientemente de si él vuelve o no. Al final de cuentas de todo este proceso vas a volver a creer en esto y vas a volver a encontrar a otra persona que sí te llene. Y vas a volver a vivir otro tórrido romance que esta vez puede ser para siempre. Al final eso no lo decide nadie. Todo es un juego de probabilidades y al final de cuentas quedará en ti lo que pase. Por eso es que vive, vive tórridamente, vive, uh, vive a flor de piel tus experiencias tu vida porque de no hacerlas te vas a arrepentir de las cosas no de las cosas que hiciste sino que te vas a arrepentir de las cosas que no hiciste de nuevo no te vas a arrepentir de las cosas que hiciste vas a arrepentirte de aquellas que no hiciste perdón por repetirlo pero a veces siento que no fui muy claro o sí bueno el punto es eso vive para ti y antes de terminar, déjame el emoji del que te hablé al final de este video para que tengamos más interacción. Y lo otro es que te suscribas al canal para que formes parte de esta gran, gran, gran comunidad llamada V-Lifers. Un abrazo, este fue tu amigo Marco y te dejo otros videos que hice para ti.